Muy buenas tardes, lectores y lectoras de Planeta Fácil. Hoy estamos en la sala de Ducat Thyssen, en el Museo Thyssen-Mondemisa. Es un gusto entrevistar a Alberto. Hola Alberto, ¿a qué te dedicas? Pues, gracias por la, por la entrevista. Buenas tardes a los que me estáis viendo. Eh, yo trabajo en el Departamento de Desarrollo de Negocio Internacional de Unión, es la rama empresarial de Grupo Social 11. ¿Qué es, ¿Qué es para ti el proyecto Arches? Pues es una oportunidad de ayudar, de colaborar como personas con discapacidad a que otras personas con cualquier discapacidad, fundamentalmente visual, auditiva o cognitiva, ...tengan acceso a museos, haciendo dos museos en este caso... ...el Thyssen, Bormemisa y el Lázaro Guardiano, aquí en Madrid, más accesibles. ¿Quién te propuso este proyecto para hacerlo? Pues eh, Arches se puso en contacto con distintas entidades de la discapacidad... ...entre las cuales está la ONCE, de la cual yo soy afiliado... ...y fue la ONCE la que nos invitó a los afiliados de Madrid... A título individual, como usuarios de los museos, a colaborar al proyecto. Porque que es importante que la gente con ambas discapacidades tenga el acceso a la cultura? Por ejemplo, acceder a un museo. Pues primero y fundamentalmente. Porque forma parte de los derechos fundamentales, de la Carta de Derechos Fundamentales de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, porque está en la Constitución Española y porque tener una discapacidad no tiene que ser un obstáculo a tener acceso a la cultura, a la información, al arte en general. ¿Recomendarías este proyecto a cualquier persona con discapacidad? Recomendaría este proyecto a todo el mundo, a las personas con discapacidad y a las personas sin discapacidad también, porque al final lo que promovemos dentro de los recursos que tenemos es la accesibilidad universal. Un, ¿Un mensaje de despedida para nuestros lectores del planeta fácil? Pues eh, muchas gracias por eh, haberme escuchado, gracias Antonio por la oportunidad de compartir mi experiencia personal y confiamos en que cuando finalice este proyecto en, eh, al final del año 2019, al final del año próximo, tanto el Museo Thyssen como el Museo Lázaro Valdeano sean más accesibles y les animo a que lo visiten entonces y ahora también, pero cuando termine el proyecto va a ser aún más accesible. También. Muchísimas gracias Alberto por haberte hecho esa entrevista gracias. y muchas gracias.